¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos desde el Lumenfield de Seattle, Washington. Previo a este duelo donde se busca un finalista de la League's Cup entre el Seattle Sounders y el Santos Laguna. Utilizó ocupando ¿no? el puesto de Carlos Acevedo desde su lesión por y Campos. Alex Roldán, Smith en el centro del campo de Rowe y Joao Paulo. ...que se da en este momento y es ahora, arrancan los primeros 45 minutos. La recuperación la tiene Seattle Sounders y desde ahí Ruiz Díaz, saca el disparo. Sivo pareciendo ya arriaga el ecuatoriano y desde ahí le pega, jala del gatillo Ronnie. Cristian Roldán entrega para Raúl Ruiz Díaz, sale Gibran, Ajut se queda en dos tiempos con la pelota. Buena la intención allá de parte de Roldán para entregar a la velocidad del peruano, pero también muy bien a Anacati. Lo... ...México en 2 Cristian Roldán le pega. La juda aparece. Otra vez Gibran la para mandar este esférico hacia tiro de esquina después del recorte. Cristian Roldán que también se ha significado. Allá va Lozano. Lozano le pega la barrera. Y Valdés. Uy, cuidado porque aquí el remate que saca Montero. Y termina desviado aquí el remate del colombiano. Generan ese, esa... Digamos, de descoordinación mira, mira entre, entre los centrales también, ¿no? Entonces, a, al final.. Con la pelota, sí, allá. Eh, Ruiz Díaz que ya la termina perdiendo. Saca el disparo. Así que sí se equivoca. ¿no? Otero, Otero, Otero, le pega. Toca la pelota. Encuentra por fuera. Roldán. Va de regreso. Ruiz Díaz. Le quedó apenas largo el esférico al peruano, él lo sabe. Apenas un par de centímetros para encontrar la portería de Gibraltar Hudmark. No sé si en esta es fuera de lugar, me parece que no, es Félix. Mira, entrega Ruiz Díaz y viene con el recorte. El peruano. Ajá, la quiere hacer de lujo. Cuidado, el rebote yo Paulo. Ahí como que sí se pasó de rosca a Díaz, ¿no? Si le sale esa nos vamos por. de Félix Torres estaba a dos metros. Sí, sí, sí, perfilando, crece. Ahí va la pelota dentro del área. Aquí está Alesio en esta media vuelta que se va apenas afuera. Habilitado por Diego Valdés. Le pegó Alessio Alesio de la cruz apenas afuera, Marc. Y, y hemos eh, mencionado quizás que tenía que aparecer el huevo, que tenía que aparecer Diego Valdés. Quita la marca del defensor. Trazo pasado a segundo palo. No llegó nadie del Santos. Y también Otero. Pelota para Otero. Balazo de Otero que se va. Echa bien el centro de Roldán. Bueno, el corte de Arrantia, la pero en el área. la tiene. Seattle Saunders con Raúl Ruidías se va a meter al área ya está dentro del área. Bien, Doria va por él en el apoyo. Aquí viene el Seattle, centro se al área, balón pasado, el remate de bote pronto. La mandó arriba Freddy Montero. Qué difícil ese tipo de acciones para. Para el lateral y sobre todo un lateral que quizás no tiene tanto oficio defensivo. Primero llega ahí Orrantia. El tiro de esquina para Santos. Aquí viene Valdés. Pelota al corazón del área. Viene el centro al área. Ganó en el salto Torres. Contra que se va arriba del arco. Valdés le pegó Diego. Arriba de la barrera. ¡Palo! No sé si le alcanzó a tocar Fry y luego pega en el poste o va directo al palo. No lo sé. Diego Armando Medina, platícanos tú que estás ahí. Sí, ¿no? Y, y acá Almada, muy cerca de él. Aquí viene Raúl, se mete al área Raúl, tiro, tapa la jug, contra remate adentro. ¡Un gol! ¡Del Seattle Sounders! Raúl Ruiz Díaz, al minuto 92. Si es pasión que se les borre, va a ganar el equipo del Seattle Sounders... 1 a 0 con gol de Raúl Ruiz Díaz.